Partidos propuestos por Abinader, háganos el feedback: 829-451-3381. O Esa es la línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que adelante, díganos. ¿eh? Vamos a ver, señores. Ah, no hay ya, todavía no hay WhatsApp, me imagino. ¿verdad? Sí, no, vamos a, vamos a ver qué. Sí, ¿Eh? ¿cuál, es, ¿Cuál es? Bueno, no, el tema es básicamente que sí, los partidos sí, sí. se oponen al recorte de dinero propuesto por Luis Abinader Corona. El viernes pasado, al cumplir los dos meses del gobierno de Luis Abinader, se dirigió al país. En el marco de su alocución, dijo que propondrá al Congreso Nacional rebajar 50% la cuota que reciben los partidos políticos. Al primer mandatario dijo que el próximo año no es electoral, por lo que los partidos pueden esperar. El anuncio que ha generado posiciones a favor y en contra. Entre los opuestos, como era de esperarse, están los partidos políticos, desde conocida la información, expresaron su desacuerdo. Ayer, uno de los partidos mayoritarios y principal opositor al gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, anunció que se opondrá a la reducción de fondos a los partidos políticos. En este mismo orden, el expresidente de la República, Leonel Fernández, expresó ayer también que los partidos políticos no deben ser debilitados, ya que considera que estos son una fuente vital para el fortalecimiento de la democracia. De ser aprobada en el Congreso Nacional la iniciativa del presidente el próximo año 2021, las organizaciones políticas recibirán recibirían una partida de 630.200 millones o 630.200, 630 mil. 230 millones, es, 630. 630 millones, 200 mil pesos. 630. Así es. O sea que eh, eso es eh, lo que se espera que reciba. Vamos a ver, Carolina. Mira, eh, ayer precisamente trataba, eh, en, cuando estaba en mi tema, este aspecto. Nosotros tenemos una situación eh, donde se busca contrañir el gasto, ¿verdad? Contrañir. Tenemos una situación que se busca recaudar fondos. Debemos de recordar el tema de, de los impuestos y todo lo que pasó, que se debió de echar para atrás. Tenemos una situación económica de ayudas, de estas ayudas sociales que se están dando a diferentes sectores de nuestro país. Sector productivo, las empresas, a los ciudadanos de manera directa, los planes fase 1, fase 2, eh, las tarjetas, el aumento de la misma y la baja recaudación que hemos tenido en en la recaudación anual del, del producto interno bruto porque tenemos casi la mitad duramos varios meses cerrados y cuando se apertura pues la producción nacional no es la misma y todo el turismo y todo lo demás que tiene que ver y que implica que la generación de recursos en la República Dominicana ha caído hemos visto diferentes planteamientos para motivar para motivar a que se disminuya el gasto número uno cuando el tema de los impuestos fue un escándalo por la situación que vivimos y que los ciudadanos no están en condiciones de que se le aumente eh, los impuestos en este momento, por la poca producción, la inactividad y todo lo que sabemos que es imposible que, eh, pues, se nos. Eh, se, el proyecto de ley que buscaba eh, someter el presidente al Congreso, pues, se cayó. Eso es por un lado. La ciudadanía dijo no, no quiere impuestos. Tenemos esto ahora. Eh, que busca disminuir a un 50% lo que recibirían los partidos para el 2021. Tengo algunos datos acá. Estamos hablando del 50%, 630 millones de pesos, eh, con los 200 mil, que es lo que recibirían para el 2021. De no ser así, pues, recibirían normalmente la suma que siempre corresponde, un millón 260 mil eh, millones, ¿cómo es? Son tantos millones, sí, sí, sí. Mil, millones sesenta, eh, un sí. mil millones doscientos sesenta, mil millones doscientos mil cuatrocientos. Uh -huh. Bueno, el asunto es que de recibir el 100% estaríamos hablando de esta, sufra, de esta cifra de los mil millones de pesos que estarían recibiendo para el 2021. Tenemos otro dato, en el caso de los partidos políticos, que según la ley de partidos y el artículo que... Eh, establece la cantidad y cómo se debe de distribuir este dinero, el 80% recae sobre los partidos que obtuvieron el 5% en el último proceso electoral. En este caso sería PLD-PRM, que de por sí es inequitativo. No hay forma de avanzar cuando solo dos reciben la mayor cantidad de dinero. Ahora, se oponen la mayoría de partidos políticos a que se le disminuya en un 50% lo que van a recibir para el 2021. Pero para el 2021, ni el 2022, ni el 2023 estaremos en procesos electorales. O sea, se justifica la cantidad de dinero que van a recibir para estos periodos en que nosotros sabemos la situación económica que vive la República Dominicana. Que vivimos nosotros cada uno como ciudadano señores mil y pico de millones de pesos es mucho dinero donde se supone que ok que los partidos están trabajando internamente y demás pero este gasto es necesario que nosotros lo tengamos en estos momentos de tanta necesidad y precariedad económica señores mil y pico de millones de pesos recibirán los partidos políticos para el año que viene está usted de acuerdo de que se le entregue otra de las cosas el tema de los legisladores y el bendito barrilito tampoco están de acuerdo en que se elimine. En que ese dinero que ellos reciben, que son miles de millones al terminar el periodo en que está eh, un, un periodo legislativo, tampoco los ciudadanos quieren, por lo propio, de que se le impongan más impuestos. Entonces la pregunta que yo hago, para cerrar sencillamente, ¿de dónde vamos nosotros? ¿De dónde va el gobierno? A disminuir, la, ¿no? eh, a disminuir eh, los gastos de la nómina de, de, los gastos de, del país, los gastos públicos. Pero hay un aspecto: la nómina, los sueldos de los funcionarios. A mí me hubiera gustado escuchar a Luis Abinader que en ese sentido también de la disminución del 50% de los, de los eh, ...de los partidos políticos, que hablara de la eliminación del barrilito a través de los mecanismos que sean necesarios... ...y por último, la disminución de los sueldos lujosos, de los beneficios, de todos esos gastos exagerados... ...que hemos nosotros eh, estado observando y descubriendo, esos gastos de representación de miles de dólares... ...que reciben muchos funcionarios. Entonces, en ese sentido, con esas tres cosas... Y a mí que no me hable, como decía Karen Ricardo, que la vimos ahí, peledeísta, ex-diputada, que es una medida populista. Disminución del 50% de los partidos políticos. La eliminación del barrilito y la disminución de los pagos exagerados a muchos funcionarios. Con esas tres cosas yo creo que hubiera sido una manera idónea de empezar. Bien, Yuria. Miren, para poder entender ese tema hay que poner a la gente en contexto. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que se busca con que el Estado financie los partidos políticos? El ex líder del PRD fue uno de los principales que promovió esto, Peña Gómez, con la idea de evitar que sectores oscuros, llámese narcotráfico, llámese lo banquero, eh, llámese empresarios corruptos que buscan eh, eh, eh, cuotas de poder en el Estado, inviertan en política. Lamentablemente se sigue haciendo y por eso quiero explicarlo, se colocan esos fondos a los partidos políticos financiados por el propio Estado para fortalecer la democracia, para que si, por ejemplo, Amado y yo tenemos un partido, no tengamos que ir a donde un narcotraficante, en el sector San Martín o en el sector que sé yo cuánto, a que nos apoye aquí en San Francisco para nosotros poder comprar las vallas. Esa es la esencia de eso. Y yo no creo que con esos mil y tantos millones de pesos, en el caso de, o los que sean, se vaya a resolver absolutamente nada. Absolutamente nada. Eso fue una patada voladora, una patada voladora del presidente Luis Abinader como las tantas que viene dando desde el principio, cuando quiso someter por debajo de la mesa una reforma fiscal imponiendo impuestos sin avisar y tuvo que darle para atrás cuando le pidió la renuncia al presidente, a los miembros de la Cámara de Cuentas, con una injerencia a una institución que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, y entonces viene Milagros Ortiz Bosch y le da para atrás. O sea, está dando palos a ciegas el presidente Luis Abinader, incluso diciendo en un país quebrado, pero anoche lanza la marca país. Una total contradicción. Eduardo Sanz Batón de aduanas, ayer yo lo vi en su Twitter, yo lo doy seguimiento y lo anoto, y le hago capture y lo voy guardando ahí, yo lo vi haciendo eh, eh, alarde de la cantidad de dinero que ha recuperado y que ha, y que, ha eh, eh, que ha conseguido la República Dominicana a través de aduana. ¿De qué estamos hablando, por Dios? No es así como se va a resolver eso, no es así. Usted quitarle los fondos a los partidos políticos, si usted lo ve como apasionado, usted no lo va a entender. Si usted lo ve como, como, como eh, eh, sin ir al fondo, si, si usted lo ve sin ir a, al contexto, no lo va, lamentablemente no lo va a entender, no lo va a entender. Esos fondos, independientemente de que lo usen o no lo usen, que lo malgasten o no lo malgasten, son para fortalecer la democracia, para darle la oportunidad a aquellos Partidos políticos que no tengan que ir a donde los banqueros, donde los empresarios eh, y al sector narcotráfico para entonces eh, financiarse sus campañas, que es lo que normalmente pasa? Porque las campañas en la República Dominicana salen muy caras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es fiscalizarlo los partidos políticos. Si a usted le entregaron 500 millones de pesos, usted tiene que explicarle al Estado, porque ese es mi dinero, y él dice usted, ¿en qué usted gastó ese dinero o cómo lo va a gastar? ¿Cómo usted lo va a invertir, ese dinero? Y luego de invertir, entonces tiene que haber una explicación con factura y todo eso eh, de en qué usted lo hizo. Pero querer quitarle a los partidos políticos la cantidad de fondos que reciben por parte del Estado, habiendo ya explicado cuál es la, la, la función de esos recursos, es un golpe a la democracia. Y Luis Abinader lo sabe. Él sabe que eso, lamentablemente, va a conseguir el rechazo de todos los partidos políticos, incluso de él mismo si tuvieran la oposición. Hoy estuvieran diciendo, si hubiese sido el PLD, hubiese sido cualquier otro partido, que es una dictadura lo que quieren imponer. Ah, pero como son nuevos, como es el PRM, es el gobierno del cambio, todavía no se siente esa presión. Es un golpe a la democracia, independientemente de... Porque lo importante de eso es fiscalizar en qué se invierten pero no se le puede eh, eh, reducir los recursos de hecho. Es inconstitucional, es inconstitucional porque está hablando un, un partido que ahora mismo está en el gobierno y que está en ventaja. Como tú, desde el gobierno vas a promover que se les reduzcan los fondos a los partidos que están en oposición, independientemente de que haya o no haya elecciones. Usted acaba, presidente, de lanzar anoche un proyecto interesantísimo del cual yo lo felicito, que es eh, República Dominicana a la República del, del Mundo, eh, la marca país y entonces usted tiene que pensar en la proyección a futuro en función de la cantidad de ingresos que va a tener el país y de trabajo, no de reducir eh, eh, eh, la democracia ni golpear a los partidos de oposición porque sería un grave error. Bien, José Francisco Peña Gómez, que era el abanderado de este desaguisado, yo puedo decir así, yo no comparto tu opinión con relación a esto, eh, lo hizo con muy buena fe. Lo pensó con buena fe, pero al día de hoy lo que ha pasado en este país con el asunto de la subvención a los partidos políticos desde el Estado no ha cambiado absolutamente nada lo que tú dices y lo que Peña Gómez pensó, porque es verdad, en eso tú tienes razón, él pensó que eh, tratar de implantar ese mecanismo en la República Dominicana permitiría que el narcotráfico, que el empresariado que quería ir al Estado a lucrarse, no iba a participar en política dándole subvenciones a partidos para luego pasar factura, Pero eso no ha pasado. Al contrario, ponte a ver cuántos diputados, cuántos legisladores dominicanos hay en las cámaras legislativas que han estado ligados o han estado, como se dice popularmente, en el campo bajeados de haber participado o pertenecido o estar ligado al narcotráfico. Averígualo. a ti te gusta muchísimo averiguar. Entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que eso no sirvió para nada. El Estado dominicano, el Estado dominicano lo que está haciendo es creando o ha creado unas corporaciones económicas, por ejemplo. Aquí hay partido, aquí hay partido que lo único que esperan es eso chelitos todos los años, el año electoral, para poder mantenerse y se mantiene con eso. El Bacho, por ejemplo. Y nunca han dado un golpe. Y el nunca PhD, han dado un golpe, nunca han hecho nada. Y el, el PHD, el mis, mis amigos del PHD. A Gori. ¿cómo se llama el presidente sí, también? Sí, sí, el Éxido. El, el Éxido, Paula. Paula, son amigos pero, míos, pero la verdad. Pero, pero, pero, ellos, pero, e, pero ellos por lo menos están aliados a un partido grande, hacen política sí. y... Ahí están en, en el gobierno en este momento. Pero, por ejemplo, el Bacho, eh, Raúl Pérez Peña, eh, vendido como una gloria de la decencia y la honestidad y de la revolución en este país que le entraba a Leonel Fernández y a todo el mundo. El Bacho hizo un partido, alquiló por tres meses uno, unos locales, porque, por ejemplo, aquí en Macorís alquiló uno que estaba ahí en Las Rivas, sí. donde ahora hay un ventorrillo, y eso fue por tres meses para que la Junta, el inspector de la Junta, cuando viniera, Cotejara, en Macorís tienen local, en, en San Pedro tienen local. En que, para entonces, eh, eh, le dieron unos cuartos y el bacho, ese partido se fue a la porra. Gracias. Me imagino que él estará trabajando, haciendo algún tipo de negocio. eso. Pero eso no se ve. Entonces, en definitiva, lo que se ha creado es una suerte de gente que crean unas entelequias, unos nombres, unas, una, para lo, vivir de eso porque era lo que decía Carolina, no han hecho nunca nada, nunca han hecho nada, y si no, búscalo los partiditos que andan por ahí. Aquí hay tres partidos ahora mismo, volvimos al tripartidismo. Aquí está, bueno, agrégale un cuarto con el partido bisagra del reformista. El reformista, la fuerza del pueblo, el PLD y el partido de gobierno, el PRM. Esos son los partidos de aquí. Sí. Entonces, en definitiva, yo pienso que eso no funciona. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo tengo entendido y así lo hace ver Leonel Fernández en unas declaraciones que se toman en el, en el listín diario, de que en año no electoral es la mitad del dinero que se le entrega. De, lo que, de, los, mil, de los mil millones, de uh -huh. los mil y pico, se le entregaría la mitad de eso, porque es un año no electoral. O sea, yo, habrá, hay que buscar la ley, hay que buscar la ley porque creo que hay una ley con relación a eso, sí, la, sí, ley claro, claro, sí. uh, la ley de partido la ley de partido. Porque no me acuerdo el número, pero bueno, la cuestión es que siendo así, siendo así, el presidente de la República, el presidente de la República está lloviendo sobre mojado, porque lo que el Estado, el, el Estado está en, en condiciones de hacerlo, sin necesidad de, de, de que se modifique la ley, siendo así. Lo que quiere pero es... quizá el presidente se refiere a la mitad de la mitad, en el caso hipotético de él. Bueno, habría que ver. De todas manera, no confío. ¿Tú sabes por qué? Porque la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha metido mucho la pata Mira. en, en, en, todo, en todo este tiempo. Ahora, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que digo? Lamentablemente, si nosotros eh, hubiésemos logrado el objetivo que se propuso Peña Gómez cuando eh, eh, eh, impulsó este proyecto, yo te digo, bueno, está bien, eh, pero hay una situación y es la siguiente. No ha pasado eso. Y lo que hemos ido creando unas corporaciones, unas empresitas pequeñas de gente que se la pasa hablando plepla por los periódicos y vive de ese partidismo. Sí, pero, pero, pero, pero, amado, Señor. quiero hacerte una pregunta, por ejemplo. ¿Aquí eh, no hay un sector que reciba más fondos que la educación? ¿Y se ha logrado eh, eh, sacar a la República Dominicana de, de, de, de ese atraso educativo que tiene? No, por la falta de fiscalización. A eso es que yo me refiero. Si tú colocas los fondos, tú tienes que fiscalizarlo y decirle a esos partidos políticos, dime, ¿en qué tú vas a invertir estos 300 millones que yo te voy a dar? Ah, sí, no, no, pues entonces, eh, y tú fiscalizando te vas a dar cuenta cuánto es que necesita ese partido, pero no puedes dejar de Así, apoyarlo porque si tú no lo apoyas como Estado, se van a ir al punto de droga. Y cuando, ese, cuando, y cuando te paguen ese punto, ese punto de droga, te, te, te dé dos o tres millones de pesos ese narcotraficante, cuando tú llegas al poder, ese narcotraficante va a tener poder... Pero señor eh, Lantigua, la pero, pero señor la antigua, está pero, pasando eso ahora, pasando de los que le fiscalicen pero, pero, el barrilito, o sea, es que quieren y lo que eso es lo que quieren, Yerjan, que justifique, miren, o sea, justificar no que que haya fiscalización en el barrilito, que haya fiscalización en aquello, lo, o sea, yo creo que nosotros como país debemos de encaminarnos a disminuir claro, el gasto público claro que sí. por, por lo menos en estos momentos de, de crisis aquí que, hay que se vive en el privilegio mundo, por Dios, para miren, gente que no se merece esos privilegios. Yo, Yo te voy a decir una cosa, oye, oye lo siguiente. ¿Tú sabes cómo tú puedes conjurar eso que dicen los partidos políticos que utilizan el dinero? Que... El asunto de la publicidad durante la campaña, porque ahí es que más necesitan dinero. Por ejemplo, mira, las redes sociales son gratis. Tú lo único que tienes que pagar es... Ah, un pero tipo. Que es muy bueno tener los miles de millones Óyeme, ahí, muy tú, fácil. Lo único que tienes que pagar es un tipo que sepa de eso y que te mantenga pendiente a todo el mundo en las redes sociales. Segundo, oye esto, el, el Estado Dominicano tiene dos canales de televisión, Radio Televisión Dominicana y el canal RNN, dos canales de televisión. El Estado Dominicano puede crear un programa en tiempo de campaña en que parte de la programación de esos canales, solo en campaña, se dedique a que los partidos políticos se publiciten, incluyendo el partido de gobierno, el que sea que esté. Eso va a paliar, porque la gran necesidad, la gran inversión que hacen los partidos es básicamente en publicidad. Y, por ejemplo, las vallas. Pero... ¿Eh? Pero tú no, no pero necesitas tú no valla. No nos poner vemos. una valla. De, porque una yo te voy valla. a decir una cosa. Tú has analizado la publicidad que la valla significa. Tú, tú no tú no te has dado cuenta. Cuando tú vas por una carretera a 110 kilómetros por hora, una jodida sí. valla lo que te hace que te distraiga. Sí. Y tú no Vamos. puedes leerla bien, pero, a menos que te pare. Lo que quiere decir que la valla son un mito en términos publicitarios. Tenemos una llamada. Yo quisiera llamada, que me, sí. un publicista me llame y me diga si yo estoy hablando disparate o estoy en lo cierto. Buenos, Adelante, buenos días. días, buenos días, buenos días mi querido panelista, Buen oye día. yo diría que un peso no se le daría a los políticos, en otro país de, de, de, del planeta se le da esa cantidad de dinero a, a nadie, a no a le dan un solo centavo, eh, no esto, esto, de darle en, darle en Suecia nada, los legisladores van en bicicleta o a pie. Pero mire el ejemplo que tú ponías, Amado, en el caso de Barack Obama, que decía, no, yo prefiero que me hagan la donación de un dólar, por ejemplo. Lo que pasa es que es muy bueno trabajar desde las oficinas de los partidos recibiendo miles de millones de pesos, que se ya, lo sacan mamá. a cada uno de ustedes. Cuando eso hablamos eso. de fiscalización, cuando decimos, vamos a fiscalizar lo que se da a los partidos, pero yo pregunto, ¿por qué hay que dárselo? ¿Qué hacen los partidos políticos cuando no hay procesos electorales? Que la gente nos escriba... Y nos llame y que saben muy bien que señores, se desaparecen pero, y más nadie, lo más que, nunca los oigan, ve porque no hacen este, nada, pero porque no hay interrumpimos a la, a, la, a, la, a, la, a la distinguida. Es que no hay fiscalización. Oyente no la <risa> y, y ni siquiera chance le dimos Eso pasa Carolina porque bueno. no hay fiscalización. Es, que es demasiado dinero. Es, ya. Miren miren señores yo aquí tengo a propósito de lo que tú decías ahorita de, de, de, del fondo de gestión legislativa, del barrilito y el uh -huh. cofrecito, miren... Le ponen unos nombres bonitos. Sí, sí, muy sí, sí, miren, yo lo busqué ayer, a ver cómo es esto, Mira, aquí está, esto es 2007, aquí, aquí, ¿verdad?, 2007, míralo ahí, Santo Domingo, 12 de marzo, de 2007, y aquí te dice cuáles son, miren, aquí te habla de que... Miren cómo es esto, requisitos para el manejo del fondo eh, liquidable de gestión legislativa del diputado, y dice... Eh, los fondos van a ser liquidados mensualmente de acuerdo al requerimiento especificado a continuación. Medicamentos. Y ahí dice, solicitud por escrito del beneficiario, indicación médica, factura, copia, estudios médicos. Para eso es, es, es el barrilito y el cofrecito. Mm. Alimentos. Mm. Eh, eh, plan social, ¿verdad? Eh, Medicamentos, salud pública. Eh, estudio médico salud pública. Pero no quieren eh, los legisladores. Eh, Plan social. Construcción. No con eso, eh, y no quieren quieren, quieren los el, el INVI y, y, y obra pública. Eh, pero... Si ustedes se dan cuenta, si lo fiscalizaran, se dieran cuenta, pero es que tú me estás utilizando un dinero para lo que ya nosotros tenemos, es un doble gasto. Ahora bien, para los partidos políticos, si tú le entregas 100 pesos a un partido político, tiene que justificártelo, eso es fiscalización, y entonces, si tú gastas 100... Y me justifica 100, yo te entrego 100. Pero tienes que decirme en qué lo vas a invertir. Y luego de invertido, ¿en qué lo invertiste? Ahora, o sea, yo te pregunto. Muéstrame la factura, susténtamelo. Pero no podemos dejar los partidos a su suerte, porque entonces pasaría como en Colombia. Pero que no que se está grupo, dejando a su suerte. En Colombia, que quién era lo que dirigían el narcotráfico, y en México también, que el narcotráfico es el que pone y quita a los presidentes. Pero mira, Tenemos lo primero que es que no eso. se está dejando a la suerte de los partidos. Se está hablando de un 50%. Se está hablando de la mitad. Exacto. Y estamos hablando de que no estamos en procesos electorales, claro. que es por, siendo nosotros un tanto justos, sabemos la cultura Nunca populista la de, de este país, de que el que no da no tiene nada, y todo lo que conlleva el la gasto la de, la una de una campaña política. Pero en el 2021 no estamos en campaña política. No, no, o sea, ¿qué van a hacer los, los partidos? Para trasladarse, para hacer sus eh, reuniones, nosotros tenemos que pagarle a ellos para que ellos se reúnan. Sí, dice Leonel Fernández, porque la esto debilitará del... la democracia. Sí, pero, pero la fuerza pero, del pueblo, espérate. Tengo que defender a Leonel en esto. La fuerza uh -huh. del pueblo, independientemente de que le dijo eso, el planteo. nosotros de todas maneras vamos a esperar porque entendemos que en, en años no electorales es solo el 50% que se da lo que sería Pero lo que el presidente no, está proponiendo. Me, o sea, Ellos están esperando a ver lo que pasa. Hago el comentario de leonel y que también ya, sí, ya lo sí, hace sí, aquí claro, sobre el claro. fortalecimiento. O sea, no se va a debilitar la democracia porque se le disminuya un 50%. El... Y quiero este dato, amado. Cuando hablamos de la eh, inmersión del narcotráfico en, lo, eh, en la política, eso se da pero por fíjero, fallo, se bolas, César el abusador Cuando hablamos de del de empresariado millones, Y la inversión que le hacen que a los partidos dando, políticos que Eso se da pero aquí por, normal Y tenemos no los miles pero de hay millones un, Hay un dirigente <risa> del PRM Que está extraditado por narcotraficantes está Totalmente bien. Pero es porque no le ponen un control Si tú por ejemplo le dices a un partido político pero perdón mi amor Pero no, que eso hombre, que, yo que eh, a eh, a esa gente ingresa O que ingresaría más Si no reciben el dinero Entonces entran con el dinero y sin el dinero Carolina Mira, es que si tú le dices a un partido político, si tú me justificas que tú vas a gastar 100 y yo te doy 100, no me puedes recibir dinero de nadie más. No me puedes gastar más de ahí, tiene que haber un tope, incluso eso estaba en la ley y lo quitaron, sí. que, le, que le pusieron a los partidos políticos. Bueno, de hecho está, eh, un, un, un, un gasto tope, o sea, tú no puedes gastar más de aquí. Y no se cumplió nada. Y entonces, si no hay una fiscalización, ¿qué van a hacer? Te van a gastar el triple. Una pregunta de eso, que voy a poner aquí. Pero Juan. es una cuestión de fiscalización y control, si queremos que esto funcione. Una pregunta que voy a poner sobre la mesa, Yerjan Amado. Y a la persona hasta que nos está llamando, por favor, que responda. Hmm. He planteado el tema de la eliminación del barrilito para disminuir el gasto público. El, la disminución del 50%, eso es eh, por el 2021, por los años no electorales. Luis Abinader solo habló del 2021. Y por último, la disminución de los salarios a los funcionarios. Pero nadie quiere. ¿Cómo se disminuye el gasto? ¿Alguien que me pregunte? Porque ni Abinader habló de eso, ni el presidente quiere hablar de la disminución de los salarios. ¿Alguien que me responda cómo se disminuye el gasto en un país? Tenemos la llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Eh, sí, mira, es con respecto al tema que están eh, mencionando. Le habla Manuel García. Eh, uh -huh. Mira, eh, yo entiendo que este tipo de medidas que quiere, hacer, que quiere tomar el presidente son las que debemos de apoyar, son las que debemos de tomar, porque es que es, que la, eh, los, es lo siguiente, uno no puede justificar, Yoyan, que si no lo, lo ayudan a los partidos que van a buscar ayuda a los puntos, o, o a la uno lo puede justificar por eso. Eso no es una justificación, hermano. Esa es una medida que tenemos que tomar, que, que se quieran, fiscaliz, que quieran fiscalizar para, para monitorear en qué se gastan muy bien, pero no pone esto como una justificación. El partido que quiera usar ese tipo de método, eh, lo que tiene que ser es eh, eh, eh, eh, uh, justiciado en, en caso de que se pruebe eso el que quiera tomar esa vía allá ellos pero hay más vía para poder ellos eh, eh, lo lograr su, su objetivo de, de manera del partido Manuel. Eh, una justificación para mí con una joven que ella pregunta que que de dónde, de dónde lo van a sacar que que de, que denunciar de no de esa forma es correcto Ahora mismo, en tiempos de pandemia, como, le, como no hay otra forma, porque la, la pandemia no, no tiene eh, aislado, esta es la mejor forma, señores, Manuel, de, mejor de apoyar esta medida. Manuel, yo te quiero hacer una pregunta. Brilito, que debe de, de, de quitar eso apoyo a los partidos por lo menos un año, dos años, no electorales. Yo estoy totalmente de acuerdo. Manuel, ¿no? Manuel yo te quiero hacer una pregunta. Eh... ¿Tú crees que Luis Abinader tiene autoridad para quitar a una de esas gentes que él tiene colocado ahí? Por ejemplo, a San Lobatón, a Macarrulla. ¿Tú crees que él tiene autoridad para si uno de ellos incurre en esto de corrupción, cancelarlo? ¿Se fue? No, no sí. estoy, estoy, aquí, estoy aquí. ¿Tú crees que tiene autoridad él? ¿Por qué tú crees que todavía no ha quitado a la ministra? No la ha suspendido él, que debió suspenderla a la ministra de la Juventud. Porque esos sectores oligarcas son los que invierten en la política y como invierten en la política porque no hay un tope de gasto, ellos te dicen a ti, te vamos a invertir en tu campaña, pero cuando tú llegues, tú sabes que lo mío tiene que estar ahí. Es lo que pasó con David Collado, que David Collado la pusieron como ministro de, de, de turismo. Y hubo que poner a Rafael Santos, eh, ah. eh, Rafael Santo de Azonadores, otro grupo eh, eh, de poder en la República Dominicana. Y hubo que ponerse lo de asesor del de la presidencia en materia de turismo. Es decir, la misma vaina. El problema es ese, que no hay un control del gasto de los partidos políticos y no hay la fiscalización. Pero los partidos políticos deben ser financiados, porque si no, siempre vamos, va a pasar como en Colombia. Que Pero llegaron que no estás a ser. hablando de que no se financie. No, es disminuir no el porcentaje. No, no, ni sí, Me, no, ni la de México tampoco. tampoco ni la de México. Que, no, no, no. que el narcotráfico pone no se siembra droga. Eh, Sencillo. Eh, o sí, de trasiego. Y en México se siembra droga. Sencillo. O de Brecht. Los partidos de gobierno, con todo el dinero del mundo. Porque estaban dirigiendo el estado. No, pero se cometían actos es que es de corrupción. Cosa, ya eso es. Pero tú estás hablando de fiscalización. No, hablando de fiscalización. De partido político. Y que son para los partidos uso, políticos para el uso en campaña están en para el, el gobierno. Uso son partidos procesos. políticos. No de gobierno. Ya es eh, otra eh, cosa. No, pero que va ahí de la, la mano. Querer, que va no, ahí no, de es la, es la mano. Si porque estamos, mi amor, estamos hablando de recursos y estamos hablando de que si no hay una, que por ejemplo tú planteas es que si no tienen dinero van a hacer esto aquello. Pero tenemos los partidos que han estado desde para acá que han estado o que se mencionan y que están en investigación, que están involucrados en casos de soborno. Por lo mismo por que dinero. la gente se va en rojo. No vamos. es por disminución. Del gas, la no es por disminución de que no tengan dinero. Por, por lo mismo que Buenos la gente días. se va en rojo. Tú te ves en rojo sí, porque días. nadie te mete preso. Sí, adelante. Muy Buenos días. ¿cómo están ustedes, mis hijos? Bien, muy muy bien. bien. Para dar uno, dos opiniones. La Ad, primera. Adelante. ¿Por en la República Dominicana hay tantos partiditos? bien Esto buscando dinero claro. Que se fajen a trabajar No quieren trabajar, quieren que lo mantengan Así mismo, La segunda es El conanita está Protestando por las cédulas A menores Tienen que actualizarse en, Hay varios países Comenzando con los Estados Unidos Que desde que tú naces Tú tienes tu número de Social Security Que es tu identidad desde que nace hasta que muere. Así es. Entonces, ¿por qué aquí no se puede hacer? Bueno, porque aquí hay una serie de gente que siempre <ríe> le andan buscando la quinta pata al gato. Sí, un grupo de conservadores que no quieren que... Pero bueno, el asunto es que... Gracias, amiga televidente. Sí, el asunto es que eh, yo no creo que debiéramos nosotros seguir subvencionando los partidos políticos. De la manera como se está haciendo Puede hacerse de otra forma es una locura. Y ese dinero puede utilizarse para otra cosa De hecho el presidente dijo Que el dinero que, re, que se Economizara, se iba a utilizar Para la construcción creo que de una Un campus para la eh, UAS De la UAS en Santo Domingo este Pero o sea, él, lo tiene, él lo puede hacer él Lo tiene que meterlo en el presupuesto Y no solo eso, que debió de hablar Porque como decimos una cosa hay que decir la otra Debió de hablar de, de otras medidas mm. Vuelvo y repito Bien. buscar promover a través de los mecanismos que, que hay, porque todo está, se puede hacer, están las la formas o sea, está establecido cómo hacer las cosas la eliminación del barrilito la disminución de esos ah, sueldos de los funcionarios, porque qué no hablo de eso también? A, además que el presidente Luis ¿A qué hay que Nader, eliminar gastos, vamos a decírselo va en coche faltan pocas cosas en la República Dominicana por construir la República Dominicana prácticamente está construida completamente bueno, bueno. Le van a nombrar en el comité político del partido aquel. La pregunta del día, no, ¿está usted de acuerdo con recorte de dinero a partidos propuesta por Abinader?